Esto se veía venir, esto no es nuevo, a veces estos bandidos piensan que es cometer fechorías y fechorías y ir sumándole y como no pasó este año y no pasó el otro, pues siguen delinquiendo, siguen haciendo arbitrariedades barrabasadas y llevándose a quien se atraviese por delante y pues piensan que eso ya es borrón y cuenta nueva, la cosa no es así. No olvidemos que cuando hubo la cuestión esa en Venezuela Sobre la parte de los límites del mar Caribe Venezuela fue a acudir a la Corte Penal Internacional O sea, Venezuela le dio la autoridad y la potestad a la Corte Penal Internacional Para que ellos defendieran en su momento los derechos que según ellos creen que es para ellos Perfecto, al aceptar eso, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo, si la cosa es a lo contrario, que no es el gobierno venezolano el que está demandando, sino que están demandando al gobierno venezolano, pues también les cabe. ¿Por qué? Porque si ya lo, ellos reconocieron que la Corte Penal Internacional tiene la autoridad para defenderlos, también tiene la autoridad para castigarlos. Y eso fue donde no le echaron números. Y aquí se pegó su estrellada el señor Nicolás y varios. ...de la cúpula chavista y no solamente de la cúpula chavista sino los que están alrededor y colaboraron de cierta forma en seguir haciendo aberraciones, arbitrariedades, persecuciones... ...de hecho la misma Michelle Bachelet se lo hizo saber en su momento a, a Nicolás Maduro... De que debería acabar con la FAES. Porque aparte de que ellos manejan un sistema psicológico. ¿Psicológico en qué sentido? En el sentido de que cuando van, llegan sin orden, sin aviso, llegan en unas camionetas blindadas, vidrios negros, con máscaras de calaveras, armados hasta los dientes. Y pues obviamente que causan temor, causan terror. Y eso es lo que la gente le está huyendo. Y aparte de lo que hacen, ¿no? Porque recordemos ciertos momentos ya que llegaron a donde un seguidor de ellos ante un chavista oígase bien un chavista que ejerce como chavista y trabaja con el gobierno chavista y la esposa es rectora de un colegio chavista y es chavista y seguidor chavista pero como el hijo no comulgaba con eso llegaron muy 3 de la tarde lo sacaron que eran que necesitaban hacerle unas preguntas de rigor se lo llevaron y a las pocas horas apareció muerto y lo dieron que murió en un enfrentamiento cuando este muchacho ni siquiera sabía coger una pistola y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y qué pasó que no contaban con que la corte penal iba a coger todo eso porque es que Nicolás se está defendiendo de apenas hace un año dos años pero la corte penal internacional está a cargo de eso desde el 2017 al parecer al fin se va a hacer justicia ante todas las barbarias del régimen chavista por eso la redacción de la dictadura de Maduro tras el informe de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela la saliente fiscal Fatou Ben Souda dijo en un texto donde se abre la puerta a una eventual investigación sobre delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro claro está que para la dictadura es lapidario y deja el camino allanado para que se inicie una investigación formal que determine la responsabilidad del régimen que niega los cargos y pide que acepten su colaboración ofrecida de buena fe. Claro, ellos el año pasado ofrecieron su colaboración, pero oh, vuelvo y digo, esta investigación viene desde el 2017 y ellos iniciaron un diálogo y aceptaron una colaboración a mediados del año pasado, 2020, o sea ya han pasado tres años y medio y pues ahí sí les llegó el agua al cuello. Y por eso se dice, cuando uno tiene rabo de paja no se puede arrimar al fuego. Y esto fue lo que hicieron estos señores y creyeron que eso era pan comido y mire, tuki tuki lulú. Maduro rechazó el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que confirmó que las fuerzas de la dictadura chavista cometieron crímenes de lesa humanidad. Después de hacerse pública la opinión de la ex fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en curso sobre nuestro país, rechazamos de forma contundente y enérgica las acusaciones que en estas se vieron. dijo el Ministerio Público Venezolano en un comunicado. Obviamente ellos no están de acuerdo porque aquí... Va a ser, vuelve, ese dicho es muy coloquial, muy de mi abuelo, pero aquí como decía mi abuelo, va a volar mierda para el zarzo. Ahora recordemos que son muchas las denuncias por parte de la población venezolana que se ha visto afectada ante tantas barbaries y crímenes por parte de la dictadura. El informe citó casos, ojo, oígase bien, tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, según Fatou Ben Souda, fiscal de la Corte Penal Internacional hasta el pasado 15 de junio del 2021. Se realizó una investigación sobre estos delitos y será admisible ante la Corte Penal Internacional en términos de inacción. Es decir, debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones. Por eso, aquí el fiscal está peleando porque eso ellos supuestamente están colaborando. Pero ojo, ¿qué sacamos con que ellos digan que están colaborando si siguen cometiendo las mismas barbaries? Esto es inaudito. Y aquí se les puso el agua hasta el cuello. Pero ojo, antes de seguir continuando porque esto está muy bueno, no se les olvide suscribirse a nuestro canal darle like, active la campanita de notificaciones comparta con todos sus amigos porque ustedes son los que hacen posible que nosotros le podamos dar esa información a ustedes porque desafortunadamente nuestros colegas en el país hermano de Venezuela están atados de pies y manos y tapados con una cinta acá donde no pueden hablar el fiscal Tarek William Saab, otra joyita de la corona Tarek Williams al servicio de Maduro que obviamente no debería ser así porque un fiscal esta es para hacer cumplir la ley y no arrodillarse ante el jefe de turno, sin embargo, negó la falta de acción del régimen y aseguró que las conclusiones emitidas por la ex fiscal carecen de valor alguno. Ojo, como son de acomodados, a ella le pidieron la oportunidad, a ella le rindieron la indagatoria, pero ahora no comparten. Y dicen que las, lo que ella está diciendo es puro bla bla bla, que eso no tiene ningún valor. Según él, aseguró que el régimen se dijo estar dispuesto a trabajar con el fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Benzouda el pasado 15 de junio para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad y en favor de la protección integral de los derechos humanos en Venezuela. Ellos pensaron que bueno salió Souda que salió así como medio sospechosa y llegó Carincano el modo fiscal y entonces ellos dijeron no lo invitamos a Venezuela para que usted mismo se cerciore con sus propios ojos y vea cómo se está haciendo. Lo que hicieron con Michelle Bachelet cuando fueron Michelle Bachelet todos se vistieron de blanco esos parecían angelitos es iban para el cielo estaban orinando agua bendita pero acá el tiro le salió por la culata. Benzouda antes de entregar su cargo concluyó que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos desde abril del 2017 autoridades civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y personas pro gubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad en las que se incluye el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales al derecho internacional. Prácticamente todos son responsables de estos crímenes, entre los que están la Policía Nacional Bolivariana PNB, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN, las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas CIPPC, la Guardia Nacional Bolivariana GNB, el Comando Nacional anti y Secuestro. CONAS y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nacional Fan. Mejor dicho, aquí no se salvó ni el nido de la perra. Escucha, eh, todos, todos están untados, todos huelen maluco. Según el régimen chavista, ya, ya se había quejado anteriormente de un presunto trato discriminatorio y desigual cuando Benzouda dijo que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño. Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto. Para Julio Borges, acerca del informe de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de la humanidad del régimen de Maduro, dice que urge que se avance a la fase de investigación. La falta de instituciones libres en Venezuela convierte a la Corte Penal Internacional en la única, oígase bien, en la única instancia a la cual pueden acudir las víctimas. Aquí lo único que está sucediendo es que se está haciendo justicia ante la falta de transparencia por parte del régimen. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional recalca lo que hemos venido denunciando desde hace muchos años, la falta de independencia del sistema de justicia venezolano para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su cadena de mando. Los delitos de Maduro no cesan, por eso urge. Que se avance a la fase de investigación Aparte de eso la información disponible indica que personas afines al gobierno También participaron en la represión de opositores reales o presuntos al gobierno de Venezuela Principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su adquiesencia O sea aquí manda uno la mano y lo que coge es podrido o sea, todos están untados hasta la coronilla Un consejo de aquí para allá Aquellos que pertenecen a ese rolo Que están por allá hacia el ladito Y que todavía no, no están untados Es hora de que se vayan, se marchen Porque aquí se va a poner tesa la situación Esto huele a caída Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad